Vamos chicos. Estamos limpiando la tapicería, acabo de echarle el vientigo que haga un poco de efecto porque tenía una mancha de lacao, que es batido, hablando en castellano, batido de chocolate, entonces espero que haga efecto un poco y ahora le voy a echar Juan, Juan para que levante la suciedad, la vamos a cepillar y rápidamente con el trapo vamos a retirar la suciedad y a ver si se va, ¿vale? Acompañadme.